Muy bien entonces creado ya el subdominio nos vamos aquí a aplicaciones y estando aquí en la ventana de aplicaciones se nos va a desplegar toda esta ventana y aquí en el buscador vamos a poner wordpress, vamos a escribir wordpress, le vamos a dar enter y va a buscar la aplicación wordpress que, debe, que deseamos instalar, aquí está. Aquí está la aplicación de WordPress. Le vamos a dar clic donde dice Install this application, instalar esta aplicación. Muy bien. Entonces, debemos ubicar el subdominio donde queremos instalar WordPress o el dominio en todo caso, si lo quisieran instalar en un dominio principal. Muy bien. Yo lo voy a instalar en este dominio, en este subdominio que hemos creado, ¿verdad? Ahí vamos a instalarlo. Esto lo dejamos por defecto. Esto también. Aquí le podemos cambiar el lenguaje. Le vamos a poner español. La versión la recomendada. Lo demás lo dejamos por defecto. Aquí en el usuario administrador es muy importante que ustedes le pongan un nombre que puedan recordar. Y también una contraseña. ¿Ok? Muy bien. Eh, dejamos así. Aquí le pueden poner un, un título a su a su website por ejemplo electro electrodomótica ramos así este será el título aquí pueden ponerle algo que les que tenga que ver con el título que le han puesto recuerden ponerle un usuario y una contraseña no lo olviden ok eso lo tienen que recordar porque con esto van a ingresar ustedes a la administración de wordpress muy bien finalmente todo lo demás lo dejamos por defecto y le vamos a dar instalar ok es lo único que tienen que hacer darle instalar y después de haber hecho las configuraciones que acabamos de hacer entonces yo bueno ya he instalado ya he instalado un, sub, un subdominio ya le he instalado wordpress en ese subdominio entonces no voy a hacer esto ustedes simplemente le van a dar install eh, Va a cargar cierto tiempo eh, la configuración hasta que se instale. Y luego de haber hecho eso, de haber instalado, ustedes se van a ir acá donde dice mis aplicaciones y le van a dar clic. Así como estoy haciendo yo. Muy bien, entonces aquí se va a desplegar la, la ventana de aplicaciones. Y como ustedes pueden ver aquí, ya está instalado el, el Wordpress en el subdominio ¿ok? ya está instalado este es el nombre que le dimos Electrodomótica Ramos, recordarán entonces ahora sí vamos a vamos a entrar a la administración de Wordpress y vamos a terminar la instalación de Wordpress, le vamos a dar clic aquí muy bien ahora dice aquí vamos a iniciar la eh, la, la configuración de Wordpress y vamos vamos a iniciar con el asistente o no no gracias le vamos a decir vamos a hacerlo nosotros mismos vamos a hacer nosotros mismos nuestra configuración personalizada por eso que vamos a salir de aquí muy bien aquí estamos ya en el panel de administración de wordpress recuerden esta es la dirección con la cual deben entrar al panel de administración de WordPress, ok. Si ustedes han hecho todos los pasos que hicimos previamente, entonces deberán entrar con esta dirección. Obviamente, obviamente, este de acá será el nombre del subdominio que han creado, y lo demás es, es esto, verdad? Que siempre le, que les va a salir, verdad? Ok, entonces si yo la próxima vez quiero ingresar, quiero ingresar a a la administración de Wordpress entonces deberé tipear deberé tipear todo esto deberé tipear todo esto en en, un, en el buscador ok darle clic bueno y entro de, de frente pero eh, porque yo ya estoy logueado pero seguramente ustedes en una nueva sesión al ingresar esta dirección les va a pedir su usuario y contraseña la que crearon verdad al principio entonces es muy importante por eso les dije que se la Memorizarán, bueno aquí tenemos actualizaciones, vamos a vamos a actualizar Wordpress, vamos a darle clic ahí donde dice actualizaciones y vamos a seleccionar las actualizaciones y vamos a actualizar aquí plugins vamos a sele hemos seleccionado esos plugins lo vamos a actualizar, vamos a ver bien entonces ya hicimos las hicimos las actualizaciones que nos pedían